Una novicia del convento Las Hermanas del Buen Sueño, se presentó por primera vez a un centro de salud para ayudar y aliviar el dolor de los enfermos y como auxiliar del equipo sanitario. Precisamente ayer estaba en sus tareas cuando ingresó un hombre joven intoxicado con fuertes dolores estomacales. La hermanita, con buen recato, se colocó detrás de los sanitarios y observó el trabajo de una de las enfermeras, que le estaba haciendo masajes al paciente en la zona del vientre para aliviar un poco su dolor. Con delicadeza, la enfermera se dirigió a la novicia. Mientras seguía masajeando el vientre del enfermo y le dijo. Se trata de un empacho. Con arroz con leche. Con los masajitos se aliviará. Al rato, una llamada de urgencias obligó a todos los sanitarios a acudir a la sala de guardias y la novicia tuvo que quedarse a solas con aquel paciente. Fue entonces que la enfermera, antes de irse, recomendó a la novicia, que se ocupara de seguir haciéndole masajes al enfermo en la parte del estómago, para aliviarle, mientras los sanitarios estuvieran ausentes. La novicia entendió que no se trataba de algo grave. Simplemente un empacho con arroz con leche. Y con mucho esmero. Siguió con la tarea de masajear al enfermo. Al cabo de un buen rato, volvió la enfermera en cuestión. Se encontró con la novicia, empapada con un líquido viscoso blanco por toda la cara, chorreándole por su vestimenta. ¿Qué ha pasado niña? le preguntó la sanitaria. La novicia creyendo haber hecho un buen trabajo con los masajes. Con amplia sonrisa respondió. La leche salió como un tiro, pero el arroz aún se quedó dentro.